Esto es un poco de experiencia, pero vamos, no, da igual. Están ahí, ahí mira, barra TPA. Vale. Está, está allí dentro, creo. Qué bueno Ah, pero se ha movido. No, da igual, da igual. Está igual, está bien, está bien, está bien, llegamos, llegamos. Esto, esto parece una base para rodear, ¿eh? Sí. Necesita vida, ¿no? Vale. Vale, está, están aquí encerrados. Se la di, se la di, se la di. Voy a dejarible y le rompimos toda la casa. Sí, sí, sí, sí. En cuanto, en cuanto salga le, le reventamos. Venga, esto estoy cubriendo la puerta. Vale, vale. Ahora no, ahora estoy al el desierto. Hmm. Está ahí, está en, ahí. Va, no, va. Está en ahí. va, va, mira, lo estoy viendo detrás de lado de esto. Si tuviera una granada, ¡pum! Yo sabía lo que hacía: entraba los dos a la vez. Una, dos sí, y sí, tres. Sí. No muerto. No, no, ah, no, no. Está medio, está, ah, estaba medio muerto. El suelo que acabé en la pared. Eh, acepta, acepta, espera, espera. acepta. Espera. Pusieron cama, pusieron cama, Sí, sí, sí, tienen cama, tienen cama. Tienen cama ahí dentro. No, no, manda otro. Vale. ¿Ya te la acepté? Sí. no sé Quieto, quito, quita. Vale ¿Algo? Toma, toma Toma, agárrate esto Yo entro a lo loco Vale Shh, sh, Silencio Voy Venga okay. Ahí va Eh No, no, no Eh, mira Eh, destrozar. Espérate, espérate, que lo he visto Está detrás del árbol Sí, sí, lo vi, lo vi Ha muerto, se ha suicidado no. Tiene basopas. Se ha suicidado, se ha suicidado. Este vaso no cuando va a venir bien, eh. Sí, sí, sí. Está reparando, está reparando. Oh, oh, oh, oh, lo que tengo aquí, lo que tengo aquí. Voy, vale, bien, vale, vale. Rock, rock, and Launch, este tengo, este. tengo aquí de todo, eh. Bien, bien, bien, bien. bien. Abrieron puertas, tío. Uh, sniper, vamos. Sí, sí, coge tú eres sniper. Venga, campeones. Venga, a trocar. ¿Muerto, muerto? Sí, sí, sí, me lo ha cargado todo. ¿Y tú a mí? Están, están aquí todos. Vale, vamos, vamos a reír a esto. ¿Tirar un vaso caso? No, no tengo para, para, para Vale. Oh, más bazooka. Curo, Toma, toma, toma. Coge esto, coge esto. ¿Por qué no nos tiraron un vaso, vaso Porque no. No tenía. ¿Ahá por el sniper? No, eh, el sniper, sí, sí, sí, llévatelo, llévatelo. Vale, bueno, aquí, aquí hay cosas para para guardarse, ¿eh? Uh, perdón Hay muchas Aquí hay muchas cosas para guardarse Salgana conmigo, que venga Que venga, que venga ¿Dónde está? No sé Hace una caja o algo Asión. A ver, sigue Eh... Necesito, necesitamos a ver si viene. Cuidado, cuidado que llevamos muchas cosas y no, sí, sí, sí, no está sí. para pasar. Eh, doy, no está? ¿Dónde está dónde está ahí? Ah, ¿Dónde está? ah, mira, está allí. ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Dónde está? Eh, está lejos Va, vamos, a, vamos a hacernos hasta allí TP Y nos... Tengo, tengo, tengo un montón Toma, toma, toma coge esto, coge esto Espera, espera ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Eh, mándame TP, mándame TP vale Vale, vale Voy a hacer una cosa Mándamelo, mandamelo, mandamelo, Lo maté Lo he lo he matado, lo he matado te mando. Eh, hay gente acá Dale, dale, dale Eh Manda, manda, manda otra vez Manda otra vez Tú te puedes mover, eh, sin problema Sí, sí, sí El que no se puede mover es yo. Me, lo, me los he cargado eh, estaban, estaban aquí arriba Eh, mira, mira a ver si tienen eh, camas o algo, eh Aquí estaban muertos. No tienen nada. Una matamores aquí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Corre, corre, corre, corre! Sube, sube, sube. ¿Qué sube? Pasa? Para reidear, para reidear aquí. No puedo subir eso tampoco. Me voy a subir para correr. Madre, madre, Timberwolf, Timber. Mm. Timberwolf, Bípode. Timberwolf. Sí. Yo no puedo subir nada más. Dejo este timbre, pero no, no. Vale, necesito. Eh, eh, coge coge ese Timber coge, Intenta coger ese eh, Timber eh. Intenta coger eh, a Timber No podemos ir en él, no podemos ir. Sí, sí, sí, sí, sí. Desbloqueo el eddy. Vale, vale, vale, vale. Hay vale. granadas, eh. Granadas, detonator ya está le... Vale, necesito mucho. Me voy a coger este zoom por ahora. Tengo, tengo para subir mucho. Vale, eh. Tengo, te, te quiere, <ríe> si, sí, está flipando. Eh, Quieres esto? Quieres esto? ¿Quieres el timbre? ¿Hola? Eh, sí, sí, sí, por favor. Toma, ahí, va, ahí. Va, ahí. ahí va. ¿dónde está? Acá. Ahí, te refiero Deja este, eh Madre mía, no sé si... madre mía, un grizzly Un grizzly Chicos, pueden venir, pueden venir Mucho cuidado Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, coge, coge alices, eh, coge alices yo, yo, yo puedo llevar muchas cosas Buah, esta gente, esta gente, eh, qué enfermedad tenían que vamos, que venimos, que venimos. Bueno, vámonos, bueno. vámonos Espera, espera, espera, espera un poquito. ¿Viste en todo? Espera, espera, es que faltan Pero te falta un gacho. Espera porque creo que aquí este Timber Wolf me puede servir a mí porque quiero hacer lo siguiente. No, no, me ha llevado el Timber y voy a tirar la matamar y me voy a llevar, me voy a llevar el Grilly. Vamos, Tiro, ¿sí? vale, vale, vale, Vamos. Vale. Vamos, vale. Venga, vámonos, vámonos, vámonos.